Eh, le doy gracias al profesor Juan José Valenzuela de la clase de filosofía que me enseñó una forma de escribir y reflexionar eh, de una manera crítica. Muchas gracias maestro.